¿Con qué seguimos, hermano Villalona? Bueno, seguimos entonces con esto que ocurrió en el, ¿verdad? En el ámbito de la pelota, volviendo, pues, ya hablamos de la pelota. Pero en este caso, este joven comunicador, animador, muy bueno, hay que decirlo, eh, eh, parte del equipo de Jochi Santos, pues este joven es Jocelyn Hernández, que recibió una sanción de 10 mil pesos por quemar unos tenis. Ay ay, ¡Ay, ay, ay! Sí, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, la LIDOM, multó a Jocelyn Hernández, que es animador del Licey, por ser el responsable de la organización de la quema de unos tenis Jordan en el lobby del Estadio Quisqueya. El hecho ocurrió el pasado viernes, luego del partido entre el Licey y las Águilas. Jocelyn Hernández, en conjunto con otras personas, pues quemaron los famosos tenis amarillos, los Jordan 990, en un tanque en medio del lobby del estadio. Esto fue de muy mal gusto. Para muchos y causó mucha polémica en las redes sociales, ya que pues se hizo viral la, eh, eh, que se quemara este este calzado. Y entonces, Joseph, además de los 10 mil pesos Son muy poco. de multa no, hombre, por la liga, de 50 mil, que ponerle. Espérense, espérense De 10 mil pesos de la multa impuesta por la liga, irónicamente deberá pagar el precio de esos tenis originales, o sea, de los Jordan originales, no de los 990, sé. de los Jordan originales va a tener que pagarlo también. ¿Qué? Así es. Entonces, ustedes saben que estos tenis 990, pues se han popularizado, ¿verdad? Por la canción, ¿verdad? Que son falsos, porque son baratos y todo. Pero aquí Jocelyn lo hizo, parece como que haciendo simbología, porque es amarillo, haciendo simbología de que son las águilas, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Entonces, frente a un grupo de gente del ICE lleno, el lobby del Quiqueya, entonces quemó, quemó esos tenis y los celebró ahí con, lo, con los... Eh, eh, seguidores ocasionales del licey, entonces no se quería brillar, y lo brillaron y pa, por palomo. <risa> Eso es lo que pasó, eh, algo que yo lo vi de verdad, yo me sorprendí. Primero, bueno, no me sorprendí de, de, de, por el que es el licey, porque si algo te pueden decir los aguiluchos, los propios, los propios fanáticos de los gigantes, incluso de las estrellas, es que los liceístas cuando celebran eh, celebran en, de una forma que le cae mal a la gente, sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, porque parece como que los liceos, o a fanáticos liceístas, no todos, claro. Hay fanáticos liceístas como que se creen que el liceo es el único equipo de República Dominicana y hasta está ahí. Pero, pasó. oye, como allí es glorioso. No, no, porque ya el le, le, le, le lema es otra cosa. Ah. Pero, por ejemplo, hay algunos liceístas que dicen aquí solamente hay un equipo, el licey Después de ahí no hay más equipo. Y están equivocados. Están equivocados. Están los gigantes, están las estrellas, están los toros, están las águilas. Exacto. Entonces, eh. Eso cayó muy mal en la fanaticada del béisbol. Yo me sorprendí cuando lo vi, no porque lo hubiesen hecho los liceístas, sino porque lo hicieron en el estadio Quiqueya, lleno de gente. O sea, quemando algo dentro de un estadio. Imagínate que algo hubiese salido mal ahí. Claro, claro. No, no, no, no, no. Eso, eso fue un acto de una irresponsabilidad de parte de nuestro hermano José <coughs> Hernández, que también es mi amigo, pero mi hermanito, si no, no entiendes, si no, así no se puede brillar de esa, de esa manera, tú me entiendes, quería brillar y te brillaron ahí con 10 mil más el pago de los 990, esperemos yo también, sea, también que sea verdad, de que sea lo original que tenga que pagar, porque si son no lo falsificado, valen 500 pesos. Sí, sí, eh, muy poco, muy poco le pusieron de multa, 10 mil pesos a ¿Verdad que de, sí? de mil pesos allá de Roma en el estadio. Oh, oh. No, <risa> esto <risa> estuvo muy mal, muy mal, muy mal, eh, es inaceptable, eh, debemos ser fanáticos, pero sin tener que agredir, sin tener que llegar a ofender de, de, de, de tal manera. ¿tú me entiendes? Exacto, hay que ser buen fanático de béisbol. o sea claro, claro, claro que Porque sí. esto lo puede hacer, o cosa peor, lo puede hacer un aguilucho, lo puede hacer un... un el video, Rafaelito. Uno de digo. los gigantes o de cualquier otro equipo lo hace y va a ser igualito, es igual de condenable, igual de mal visto. O sea, los fanáticos, eh, que yo sé que el dominicano es... Apasionado con la pelota con los deportes en general, incluso con la vitilla. Está con un juego de vitilla ahí en, en un barrio. El dominicano es apasionado. Sí, pero según se, se, según se evidencia Entonces, ahí en, en ese video, Rafaelito, eh, fue de, delante de todo, de todo, muchos fanáticos que vienen. Del ICEI. Y, de, y, y dentro del mismo eh, estadio. O sea, oye, un riesgo, un peligro. Miren ahí, mira, o sea, parece que usaron gasolina o algún sí. tipo, algún tipo de, de combustible que altere la llama. Y miren cómo la queman. Bueno, de hecho, mira, también abajo hay una águila, no sé cómo lo queman, y pico la pobre águila, ¿eh? ¿Ustedes entienden? No, no, muy, no eso es mal. una persona que está con una máscara de las águilas. Ah, ¿es una persona? Sí, porque tú, míralo ah, pues ahí pues como se... yo soy también que me lo quemaron completo, ¿eh? me quemaron una, una águila no. ¿Eh? No, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Joel, tuvo muy mal, Joseph, muy mal, mi hermano. De verdad puedo... que uh -huh. esto debe de servirle a él de experiencia para que no vuelvan a cometer este hecho. Sí, verdad, sí, sí, esa era, era una persona así porque es, el, esa persona se pretopa para eso, o sea, eso era para el, pa el show. Pero tuvo muy mal eso, pero mucha gente de mal gusto. Sí, estuvo muy mal criticado, entonces en el en no el estad, en el estadio, sí, ese, en el estadio, pero yo lo que me encuentro muy poco la cifra que le pusieron, la la li, multa, la, la, la, la lidón como que qué es? De las mil, verdad? 10 ¿Eh? mil pesos ¿Eh? y, y, y, y, y lo yo dan originales. ¿Cuánto cuesta uno? No, que dejen de esas chetas yo y que yo dan originales. Luego tienen que ponerle 50 mil pesos por todo ya, o, o 100, de Exacto. multa. Sí, exactamente. Sí, mira, ah, mira, eh, yo sé, como tú quieres tú brillar. Mira, brilla con brilla, 50 000. Brilla, brilla, deposite 50. Claro Ajá. que. ¿Tú me entiendes? Entonces, por, por, por eso antideportivo, porque es un, es un, es un juego, pero lo fa, ya, eh, a lo que yo veo, los fanáticos del y Águila se se estresan se, se como demasiado en esa, par, en no, esa una parte. una rivalidad histórica ya. Una claro, rivalidad y no, una y, y no entiendo cuál es la aleluya. Si están en el sótano los dos. Pues yo, <risa> yo en el sótano <risa> no celebro. Que no? no, pero quizá a lo mejor están celebrando. Está eh, celebra ellos están es celebrando. Es lo, dije, es lo que dije al principio, que el viernes ellos tenían ya una, una, no. una, una, una, una percepción de que ya estaban clasificados. Y ellos todo, están por eso ellos celebrando. Tú lo, lo ves con mira, una, una garabia, como que, como que ellos están en el primero y ellos celebrando que están en el sótano. Entonces yo no entiendo, eso, eso da esta vergüenza. Celebrando y una y, y buscándose ese lío y están en el sótano. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Y si estuvieran en, en el primer lugar? No, hay mucha... Están celebrando el sótano, los dos equipos. No. Pinta, pinta perros. No van por parte de ninguno de los dos, la serie <risa> estrella y gigante. <risa> ¿Eh? ah, dice aquí un fanático, ¿verdad? un Apechado Alicey. Que Elisei nunca celebra si le ganan a otro equipo, excepto a las águilas. Es decir, cuando le ganan a las águilas es que ellos celebran. ¿Tú me entiendes? Pero que aprovechan, que no van para allá. Ni Pero están en eso, como dice, como dice mi hermano aquí, Angel. <risa> ¿celebra que es sótano. Ustedes están en, está está, en el sótano. Están y en sótano. Están en el sótano. Ya, ya no van para ningún lado. No, no van para ningún lado, si le, voltea, le, le, le volteamos el Exactamente, es, sí. Así, lo volteamos, así. Así. Entonces ahí aparece Águila y Elisei en primero, los dos. Sí, así <risa> así es.